bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura de inglés 1 en la que vamos a estudiar los sustantivos contables y no contables como la palabra lo dice los sustantivos contables son aquellos que nosotros podemos contar esto significa que puede haber más de uno de, de estos cuando un eh, sustantivo contable es singular podemos acompañarlo del artículo an o an eh, que es el artículo definido en el idioma inglés y eh, asimismo los sustantivos no contables eh, los vamos a utilizar siempre de forma singular y este, a veces van a acompañados de la palabra some en vez de un artículo que indica que hay algo algunos o algunas sí, aquí tenemos algunos ejemplos de sustantivos contables y no contables por ejemplo una manzana, an apple, a banana a carrot a cookie, an egg an onion an orange a peach and a pie sí, aquí se eh, pueden fijar que utilizamos el artículo AN eh, antes de los sustantivos que empiezan con sonido de vocal y el artículo A eh, antes de los eh, sustantivos que empiezan con eh, sonido consonante y tenemos algunos eh, sustantivos no contables por ejemplo en el idioma inglés el pan no es contable el queso el café el líquidos en general la carne el arroz el azúcar y el agua finalmente bien cuando queremos preguntar sobre la cantidad o el número de cosas eh, vamos a utilizar las, eh, la frase how much o how many utilizamos how much para preguntar la cantidad de algo y how many para preguntar el, el número eh, de, de algo de las cosas o sustantivos en este caso eh, utilizamos por ejemplo how many con un sustantivo contable en este caso si nos fijamos en la imagen podemos preguntar how many oranges eh, are there si ¿sí? cuántas eh, naranjas hay porque las podemos contar y si tuviéramos eh, jugo de naranja ya es un sustantivo no contable y vamos a utilizar how much ¿sí? how much eh, juice, orange juice is there por ejemplo aquí tenemos eh, otros ejemplos how much water do you need cuánta agua necesitas y respondemos I need two bottles of water ¿sí? tenemos eh, necesito dos botellas de agua utilizando how many que es para sustantivos contables how many tomatoes do we need we need two tomatoes necesitamos dos tomates porque los podemos eh, contar si ¿Sí? entonces utilizamos how much para saber sobre la cantidad de algo y how many para saber el número de algo bien espero que esta tutoría les sirva y espero ayudarlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.